Hay acontecimientos que dejan una marca en la historia, pero no en la Tierra. Este es el lugar de la batalla de Hastings. Después de casi mil años, no se halla rastro alguno del sangriento conflicto. Pero aquí cambió el destino de Inglaterra. Es donde asesinaron al rey y donde su vencedor reclamó la victoria. 14 de octubre de 1066. Sabemos lo que ocurrió aquí en este día gracias a esto. El tapiz de Bayou. Un minucioso registro ilustrado de los acontecimientos. Muestra a los actores principales. Harold, el recién coronado rey anglosajón de Inglaterra. Y su contendiente, Guillermo. Duque de Normandía. Guillermo declaró que el rey anterior le prometió la corona a él. Así que reunió un ejército y se preparó para navegar a Inglaterra a pelear con el rey Harold por el trono. Pero una tormenta acabó con sus planes. Mientras tanto, Harold descubrió que una invasión vikinga había llegado al norte otra amenaza, su corona. Y se apresuró a hacerles frente. En Francia, Guillermo esperó las condiciones adecuadas para navegar el canal hacia Inglaterra. El tiempo mejoró. Y él aprovechó su oportunidad. 250 millas al norte, Harold derrotó a los vikingos. Al enterarse de la llegada de Guillermo, su ejército marchó al sur. A las 9 de la mañana, en esta colina, el ejército normando de Guillermo lucharía contra los anglosajones de Harold. El escenario estaba listo. ¿Y qué había en juego? La mismísima Inglaterra. El 14 de octubre de 1066, Guillermo de Normandía estaba listo para la batalla en la base de una colina. El rey Harold de Inglaterra y su ejército anglosajón contaban con ventaja. Aquí, en la cima de esta colina, se decidiría el destino de Inglaterra. El ejército normando de Guillermo atacó primero, lanzando un asalto directo sobre la muralla de escudos. Aunque el ejército de Guillermo peleó ferozmente contra la muralla de escudos, esta no cedió. Si un hombre caía, otro tomaba su lugar. Al sobreponer los escudos en una formación compacta, se creaba una barrera casi impenetrable. Al darse cuenta de que su ejército no podría romper el muro de escudos, Guillermo ordenó la retirada. La retirada fingida de Guillermo funcionaba. El ejército anglosajón rompió la formación de su muro de escudos y dejó espacios que Guillermo aprovecharía para hacer su jugada. Si los hombres dejaron la información de muralla de escudos, Guillermo podía eliminarlos según cargaban. Los anglosajones habían desplegado lanceros para repeler a los invasores, pero Guillermo sabía cómo responderles con sus terceros arqueros. El ejército de Guillermo recibió refuerzos normandos. Los los anglosajones se unieron a la refriega y la letal caballería normanda se dispuso a atacar pero antes las fuerzas de Guillermo tendrían que eliminar a los lanceros enemigos cuyas robustas astas podían derribar caballos Más arqueros normandos se unieron a la completa. Momente si arquero. Tras anular a los lanceros, la caballería de Guillermo tuvo vía libre para cargar contra los arqueros anglosajones. ¡Cavalarios, parate! ¡Inamón, cabalarios! ¡Cavalarios, parate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Parate, cascara! Ite, ite, ¡Vamos! ¡Vamos! Y al campo de batalla también llegó más caballería normanda. El ejército anglosajón estaba sumido en la confusión. Su muro de escudos había sido neutralizado y sufrían bajas numerosas. Lo único que ahora le quedaba entre Guillermo y la victoria era el propio rey Harold. ¡Los últimos hombres de Harold rodearon a su rey, preparados para dar sus vidas por la suya. ¡Voy a los hombres! ¡Companyons! ¡Reste para aquí! ¡Bombo de juez, ¡A la sainte, Sibarie! ¡Camán! ¡Camán! ¡Ven, ven! ¡Sí, camán! camán ven ven sí puedes esto un socio de aquí! ¡Oh no, para mientras que otros se dispersaron en pánico. Sin líder y derrotados, los últimos del ejército anglosajón huyeron para salvar sus vidas. Los normandos celebraron la victoria sobre el rey inglés, pero la cruzada de Guillermo para reinar sobre Inglaterra apenas empezaba. La muerte de un hombre cambió el curso de la historia. Harold, el rey anglosajón, murió aquí, en la costa sur de Inglaterra. Su ejército fue derrotado por Guillermo de Normandía. El gobierno anglosajón terminaba para siempre. En la abadía de Westminster, en la Navidad de 1066... Guillermo fue coronado como primer rey normando de Inglaterra. Ahora tenía que garantizar el poder en todo el país. Comenzó dejando su marca en el paisaje, construyendo catedrales y castillos en ubicaciones estratégicas. Inglaterra no había visto nada parecido. Le recordaban a la población anglosajona exactamente quién estaba al mando. Pero no todos vivían felices bajo el mandato normando. Las revueltas anglosajonas estallaron por todo el país. El rey Guillermo actuó rápido para disolver las rebeliones. Pero había una región donde la disidencia estaba fuera de control. En el norte de Inglaterra, en 1069, un grupo de señores de Northambria formó una alianza con invasores vecinos. Juntos abordaron la ciudad normanda de York. Una ciudad grande con una importante catedral, aún protegida por los antiguos muros romanos. Pero los muros no pudieron salvar York. La ciudad y el castillo cayeron. El nuevo reino de Guillermo estaba amenazado. Debía conseguir que los normandos retomasen la ciudad. Guillermo se vio obligado a mandar a sus hombres al norte. Pero ¿a cuánta resistencia rebeldes se enfrentarían las fuerzas normandas durante aquel largo camino hasta York? Guillermo el Conquistador marchó al norte con su ejército normando para recuperar la actual ciudad rebelde de York. Pero en su camino había pueblos rebeldes que cobijaban a los enemigos de Guillermo. Retomaría los pueblos por la fuerza. ¡Mové aquí! ¡Bisi! C'est un formateur! Cavaler! Cavaler! Cavaler! Cavaler! Cavaler! Cavaler! Cavaler! Cavaler! Cavaler! Los normandos capturaron la ciudad de Middlethorpe, estableciendo su presencia en el norte. Con los refuerzos de su ejército que llegarían pronto, Guillermo necesitaría más recursos para abastecerlos. sono Barrazz. Capians. Mandemans. Escolto. Man Escolto. Attenzione. Oveio. In avanti. Colto, Inavante. Si, sí, laborance. Ok. Où viva Mandes Vado, Cavallo Odite Servientes. ¡Escolteis, colonel! Comprendo. ¡Gapio! Okay. ¡Saguitas! Okay. ¡Chut! ¡Bene audite! ¡Spero! ¡Labor! ¡Ubici! ¡Edifico! ¡Quad! Oh, hey! Hey! Okay. Okay. Okay. Okay. Oh, Kest. Okay. Oh, Kest. Saburo. Mandements. Escolto. Escolto. Capians. Escolto. Vado. Ma sono... quad Edifico... Parats, capere. Ah! Me? Capians. Ubi, vado. Odite, dite! Tonnetz mue vos moi Pouet mandes cavalario parat. Obéir cette vertu. Mon aroué, meigna avec moi. Escoltes, colonnes. Mauvo. Ubi vado. Materia. La, oui. Chut. Oui. La bourre. El ejército normando ahora estaba bien suministrado por una ciudad, pero haría falta un esfuerzo prolongado para mantener el ejército con su fuerza completa. <tose> Otro pueblo rebelde, Fulford, desafió al gobierno de Guillermo audite si venez oui. je... audite ah fais toi yo slanime audite servente dans nos est tout sont apertez votre courage compagnie oui. audite parats oui. oui. leur est temps je commande avant Lancier, prudemment. Lancier, romandez si arrière. Préparez arrière. Étez les guîtes. Comme si comme vous vous vendrez. Pour votre service. Je suis votre serveuse pose ¡Cavalarios, parat! ¡La voz reste la caisse. ¡Compagnón! parate. ¡Parat! ¡Obeir! formata. ¡Bene! ¡Cavalarios, quitamos! ¡Obeyo! ¡Sostienta! ¡Preza! ¡Preza! ¡Preza! ¡Preza! ¡Preza! ¡Preza! ¡Preza! ¡Preza! ¡Oh no, con los rebeldes de Fulford eliminados, Guillermo estaba un paso más cerca de York. Ubivado, escolte. Sabiendo que encontraría una gran resistencia en la ciudad, Guillermo se preparó para reforzar su caballería. Ah. netts mon on détruira rimeigne mandena comprendo okay. escolte sí. edifico J'espère c'est Ondez les commandes à moi. El ejército normando fue atacado por un nuevo enemigo, los daneses. El ejército de Guillermo contuvo el ataque de los daneses. Pero amenazaron con regresar a menos que Guillermo les pagara en oro. ¡Montesqued! ¡Es el imán de ¿Cuándo es de Los normandos descubrieron el origen de la amenaza danesa Un puesto avanzado sobre el agua Guillermo tenía una elección Sortear el campamento, destruirlo O pagar a los daneses el oro que exigían Sí, vene. Pregunta. ser Pregunta. Pregunta. así como vos Pregunta. Pour... Et chez l'imam de ma... Chut Yo ma sono la cause. Parade pour venir. Inerance. Se comateria. Si, comprendo. Yo ma sono la cause. Labour sperance. Vado laburar. Si, sommes Vado laburar. Chut Qued labour Qued me Cose sera maçonnata <tanké> Escolte bene. Dicte oh ce moi, ma besoin. Con sus establos asentados, los normandos podían incorporar más caballería a su ejército. Apertisez votre courage, compagnons. Si. je commande. Avant. Chut. quest Attention. Si. Si. Et c'est l'immande Si, comprendo. comprends. à Paris. Voulez-vous que c'est un caval? Oui, d'accord. Parti à Paris. Je vais des incontinences. Parti à Paris. Parti ¡Cosé será más ¡Susparad! ¿Quedo ordinar? ¡Odio! ¿Qué mandes? en sa place! ¿Qué momento Arquier? ¡Obeír, virtud! ¡Préparate, Arquier! ¡Comprendo! ¿Quedme? ¡Shh! ¡Si sobes! ¡Escolte bene! ¡Si, comprendo! si escolte bene si comprendo cosés era maçonata? Oh. Quito. Bonne labor. Ben effet. de votre Arco parat. Qu'est-ce que Mandes? ¡Sagita en arco! ¡Papierre paréreo! ¡Arrête, Parat! ¡Chazus! sa sapleis! ¡Parats por la Burrard! ¡Echeliman de Mante! ¡Tudso dicté! ¡Chist! Ok. no la Cose! ¡Demandes! ¡Parats por venir! ¡Echeliman de Mante! ¡Vale! ¡Vado la Burrard! ¡Vado la Burrard! ¡Vado la Burrard! la Rodité! Garde <tous> à formata! Démarchez! Arrête, parra! Qu'est-ce oui, vous commandez de votre plaisir? Voici fait? Moment, Qui Sous-instruments! instruments Al destruir el puesto de avance danés, Guillermo despejó a los rebeldes de un aliado crucial. La meta final de Guillermo estaba a su alcance. Todo lo que quedaba era entrar en York y destruir su fortaleza. Seht euch jetzt Parac, Idawan, des serpents des... Idawan, des serpents des... El ejército Normando entró en York y comenzó a saquear la ciudad mientras atacaba la fortaleza. ¡Vamos, servientes! ¡Vamos, А quito, ¡Para! que por un sangre, No te Si, oh será a Móvenzquito. Yo me. Mas... Caval parate. Parate parat por la bourra. Cosé será ma Parate por venir. Dutz audité, Yo me la cose. de la ¡Je vos obéis! ¡Saguita en arco! ¡Sig! Parate. Salud, Aina. ¡Trigger! Obeyance. La les portes, c'est Donnez-moi vos Je au boss Je suis votre serveur. comme boss Soyez prêts! ¡Odítos! Oh, ¡Ven, ven! ¡Zaguíta inarco. que ¡Quémandes! ¡Diligarco, parate! ¡Me plé! ¡Vado! ¡Zaguíta en arco! attention ¡In avance, servientes! ¡Accesse para hacer ques sets! ¡Vosotros ¡Parate! ¡In avance! ¡Quién ¡Servientes! ¡Attention! mauvais te ¡Caval, parate! Je comprends! nous vais le faire! Je vais le faire! Je vais le faire! Je C'est Mandez. Moment... Oh, Diez. c'est vertu. Arrête. Et Diez à quitté Arrête. Arrête. Arrête. arc Arrête. Arrête. je pas un vos C'est un split. C'est un split. C'est un split. C'est un split. un split. y un split. C'est un split. C'est un split. Paratès, serviette. Arco, paratès. est votre plaisir? Sagita inarco. Où est votre dignité de ce mot et pas besoin? Arco, paratès. Preste, paratès, arquet. Il fait tôt. Tu vas bien? La fortaleza cayó ante el ejército Normando y York fue capturada. La rebelión del norte había terminado y Guillermo el Conquistador era el rey indiscutible de Inglaterra.